Hola, buenas tardes. Soy Daniel de la empresa Eurofiscal, como ya sabréis, y hoy vengo a presentaros una plataforma Loki. El fabricante es Extremo, este es el fabricante italiano y es muy bueno. ¿vale? Para pues que la plataforma, Sabemos que está plegada. Yo con esta llave que ya he introducido previamente, pues le doy al botón de desplegar. Se ¿Vale? Si queremos también para traer la plataforma plegada, vale, al mismo tiempo. Yo puse este botón para ver un poquito mejor, ¿vale? Le vamos a dar a bajar escalera, vale, bajando la plataforma, vale. Cuando llega abajo, la plataforma se para sola, ¿vale? Vale, una vez que ya está aquí abajo, ¿vale? Ya no va más hacia abajo pues ahora desplegamos, vale, con este botoncito, ya vemos cómo se va desplegando la plataforma, a poco a poco, ahora bajará la plataforma entera, subirá los brazos y ya es el momento de meternos dentro de la plataforma. Como podéis ver la plataforma es muy bonita, una plataforma bastante estética y en este portal que, que es de mármol pues ha venido genial, color es bastante parecido, vale, bueno. Pues aquí listo, aquí ya podemos sacar la llave y ya nos metemos dentro. Tenemos aquí dos pulsadores, subir, bajar y aquí igual, subir, bajar, el que más nos convenga. Bueno, pues ahora aquí tenemos la cesta de stop, la llave de contacto, la alarma y el sobrepeso, ¿vale? Bueno, podemos pues darle para arriba. Como veis, se bajan los brazos, ¿vale? Y ya vamos hacia arriba. ¿Vale? Aquí, aquí. Va indicando una alarma... Sonora para las personas que vayan utilizando la escalera, pues que no tengan problema, ¿no? que no haya ningún, eh, ningún tropiezo, ningún accidente. Vale, bueno, llegamos arriba, de forma, y se frena y levanta el brazo, vale, automáticamente. Vale, bueno, pues ya como he dicho, estamos arriba plataforma se queda así, ¿vale? Ese brazo de frente siempre se queda bajado para que no haya un accidente, ¿vale? Se queda aquí la rampita para que se pueda acceder fácilmente y ya podemos también, si queremos ya que estamos aquí arriba, plegar la plataforma, ¿vale? Metemos aquí la llavecita y ahora hacemos el contrario, ahora lo que vamos a hacer es subir la plataforma, ¿vale? Va subiendo, va subiendo y se plega ¿vale? Seguimos plegando, ¿vale? Y ya está pegado, ¿vale? Bueno, se queda muy recogida, ¿vale? No he hecho la, para la escalera, hay que se ve de aquí mejor. Bueno, pues pues listo. Eh, eh, como siempre os digo, nosotros siempre trabajamos con, con buenas marcas o primeras marcas. Toda esta, esta plataforma problema poco, ¿vale? Es una plataforma, es una máquina, se puede ver ya, pero en principio la fiabilidad del fabricante es potente, ¿vale? Pues nada, espero que haya gustado también este vídeo y hasta la próxima.